Gracias por el recibimiento y también nosotros acá en este espacio recibimos al doctor Gonzalo Medina. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo muy bien, anda? bien, ¿cómo está usted, señora? Bien, un doctor médico, recién estábamos charlando de vasta trayectoria aquí en la provincia, muy conocido, pero que está incursionando en el tema de la política y se presenta de candidato a intendente de Capital... Por el Frente Desarrollo y Libertad con el sublema Desarrollo y Unidad. Muy bien. Ahí Exacto. está, salió. No, es, un, es, un, es, un, es, un, es todo un árbol genealógico, la ley Más la, la o la menos, máquina, si no lo sí, lo tuvimos ensayando. Sí, lo tuvimos ensayando. antes lo Bien, ensaldando. porque. Eh, eh, hay que dejar en claro esto, ¿no? Sí, Porque por Desarrollo y Libertad tiene tres eh, lemas y eh, uno es el que va usted eh, como candidato a Intendente de Capital y lleva a eh, Ramírez. ¿no? Agustín Ramírez Augustín como Ramírez, gobernador. sí. Como sí. candidato a gobernador. Bueno, doctor, ¿qué lo hizo? Dejar un, un ratito de lado la medicina e incursionar en política. Eh, tres cosas fundamentales, Vane. En principio murió mi papá el año pasado, un radical cordobés acérrimo, y me dijo que perdía el que dejaba de ir para adelante. Eh, mis hijos se fueron a España porque no tenían esperanzas laborales ni de estudios acá y cuando se iba yendo en el aeropuerto me dijeron que sí iban porque no tenían cabida y me dio mucha bronca Claro. y luego me enviaron un video desde la plaza de, de Madrid viéndolo uh -huh. a Javier Milei y me llamaron y me dijeron que se volvían, que no le iban a dar un centímetro cuadrado más a, los, a la casta política existente en el país. Uh -huh. ...a los corruptos y básicamente iban a colaborar para cambiar los destinos de este país... ...entonces eso nació mi hijo, mi nieto Felipe, de cinco meses... Eh, ...y eso me hizo reflexionar... ...cuando yo tenía la edad de Felipe, mi papá en ANDA existían los mismos problemas... ...hiperinflación, dólar alto, desocupación, corrupción... ...cuando nació Macarena, mi hija, yo la tenía también con cinco meses... ...existía exactamente lo mismo... Uh -huh. ...y ahora que está Felipe, exactamente lo mismo... ...entonces dije, bueno, este pendejo por lo menos en 20 años que tenga la oportunidad a través de la libertad, de su sacrificio, básicamente de su esfuerzo, vivir y no sobrevivir como estamos los argentinos los últimos 30 años. Eso me hizo encolumnarme en el liberalismo, eh, soy un demócrata, liberal, nacionalista y conservador, y desarrollista, esa es mi filosofía básicamente de vida. Bien. Así que me encolumné en el Frente de Desarrollo y Libertad, me propusieron hacer una precandidatura a gobernador, pero yo opté, ...dado los números que de las encuestas correspondientes... ...que uh -huh. traccionaba muy bien en, el, en la capital de San Juan... ...donde yo vivo... Bien. ...así que eh, empecé uh -huh. a elaborar un plan de gobierno de 29 puntos... Uh -huh. ...para la Municipalidad de San Juan... Bien. ...y, y de... esos planes son... ...claro, yo te quiero hacer la salvedad... Sí, ...a mí no me van a ver en un afiche, ni en una pantalla... ...ni en un folleto... pues estoy en contra con la necesidad que hay... ...de gastar esa cantidad de dinero... ...hay mucha uh -huh. gente que no tiene para comer... Y el oficialismo y la primera oposición encabezado por Orrego involucran un solo modelo, ¿no? O sea, Giojo, Uñac, eh, Orrego, Aral, Cáceres y Vallejo involucran el dólar a 500 mangos, la desocupación al 50% y una inflación del 120%. Si votan eso, eso, eso esperen. Ahora, si votan una opción liberal es otra cosa. Dolarización, libertad en todas sus expresiones, esfuerzo uh -huh. y muchísimas otras cosas más que van de la vida cotidiana de cualquier provincia, país o distrito capitalino en este caso, uh -huh. que involucre un altrismo de vida y un bienestar general para todos. Así que en eso me concentré Bien. y tengo bien claro que, que voy a estar en política por convicción y no por conveniencia. ¿Y cómo desarrolla su campaña, doctor, en, en este sentido? La desarrollo por lo que creo yo que es la mejor forma, por los medios televisivos, por uh -huh. los medios radiales, por la prensa digital, la prensa escrita y las redes eh, y creo que ahí está la clave el que la gente me vea, me conozca, sabe quién soy eh, tengo un rol y una estatua hace 34 años en San Juan que me presenta y también tengo un equipo de jóvenes, creo mucho en los jóvenes tengo uh -huh. mucha esperanza en los jóvenes y mucha fe creo que ellos van a hacer esta llama votiva que se ve del liberalismo con Javier Miley en todo el país la encabezan fundamentalmente jóvenes y no tan jóvenes uh -huh. y cada vez conquistamos gente de mayor edad Estuvo el sábado cuando, cuando estuvo Milei aquí. Estuvimos en San Juan. con Javier Milei acá, estuvimos el viernes a la noche, el sábado a la tarde se retiró, vivimos realmente una, una jornada muy linda, nunca nos esperamos la resonancia que tuvo y demás. Pero bueno, después fue a de trabajar, este, yo estoy en contra de las caminatas porque en tres años y diez meses ninguno camina, uh -huh. solamente el banco cobra el sueldo o algún otro negocio que tienen los nenes en alguna oficina. Y van dos meses, y le tocan, ¿les parece la política que tenemos que dejar? Yo se lo digo, la gente deje esa política, no acepte los choripanes, ni las casas, ni, ni nada de eso, porque eso no es la política, la política es sublime, la política es hacerle bien a la gente. Así que yo voy a empezar dando el ejemplo, yo no voy a cobrar el sueldo intendente, lo voy a donar uh -huh. a distintas instituciones de San Juan, uh -huh. en su gran mayoría yeah. es Fundame, Casa de Niño, uh -huh. Cooperativa del Hospital Rawson de Niños y demás. Eh, voy a bajarle el sueldo a los concejales 30% y le voy a sacar las dietas porque uh -huh. actualmente entre sueldo y dieta cobran aproximadamente un millón de pesos, me parece una exorbitancia voy claro. a transparentar el funcionamiento del gasto público en la municipalidad con una página web que tiene la municipalidad, pero uh -huh. le vamos a agregar que de una viroma y un vamos a comprar todo ahí inclusive no van a haber compras directas, todo va a pasar por ahí yeah. vamos a privatizar el sistema de basura teniendo en cuenta los containers obligándolos por contrato a la empresa que lo tome para clasificar la basura, y vamos a poner de 8 a 10 containers por distrito. Concepción, Desamparados, uh -huh. Trinidad y Capital mismo. Voy a agrandar la peatonal entre 2 a 4 cuadras a la redonda. Uh -huh. ¿Para dónde, por ejemplo? Sería? Para todos los puntos cardinales. Uh -huh. Y vamos a hacer peatonal toda la 20, toda la Plaza 25 de Mayo. Bien. Vamos a hacer de Capital el mejor distrito capitalino del país. Uh -huh. esa es la función que yo quiero, voy a trabajar de la mano del Centro de Empleo de Comercio, le voy a bajar las tasas municipales en el 50%, pero les voy a proponer que trabajemos en conjunto para adornar las veredas, los cordones, la pérgola, lo que quieran, y no que sea una improlejidad total o ir a comer a la, al centro, al microcentro, al macrocentro, y si saliera ileso... Eh, de gracia, ¿no? Claro. Porque te puedes refalar y demás. ¿No está de acuerdo usted con, con esta, con esa medida que tomaron de tener la, la mitad de la calzada, digamos, para tener No, yo creo, que, yo creo que San Juan tiene que Local caminar. San Juan tiene que caminar. Mire, San Juan, yo, cuando yo voy a otro lado, me dicen mis amigos en Buenos Aires, en Córdoba, que, que, ¿cómo es San Juan? Es un paraíso. Uh -huh. En 10 minutos estamos en todos lados. Si nos pasan en la calle, hay 50 personas que van a responder por nosotros, uh -huh. como si fuera tu padre, tu madre, tu hermano, tu novia. Este, los quilombos los arreglamos a la mesa de un bar, los de negocio también. Siempre hay alguien que te da una mano. Cultivamos la familia, el tiempo libre, los amigos. Y eso es lo más cercano a un paraíso. <risa> claro. Sabemos dónde están los chicos, cuando salen, quién es aquel, quién es el otro. De alguna forma nos vinculamos. Uh -huh. Entonces voy a hacer, teniendo en cuenta esa idiosincrasia del sanjuanino, siendo cordobés, emulando un gran intendente de Córdoba, hasta el día de hoy la mejor intendencia, que es el doctor Mestre, Sí. famoso... Periferia uh -huh. al centro uh -huh. Yo siendo cordobés pretendo ser el mejor intendente En la historia de San Juan de la capital Y lo voy a lograr Y otra de las cosas que, que voy a hacer Es cerrar las cuatro avenidas uh -huh. Hay un parque automotor inmenso sí. Nosotros vamos a cerrarla, Vamos a procurar que los Sitios periféricos de uh -huh. las cuatro avenidas Empiecen a ser playas uh -huh. para el parque automotor uh -huh. A través de la página uh -huh. El tema del estacionamiento medio Lo vamos a hacer a través de la página De la sí. municipalidad también, eh, y va a salir la mitad de lo que sale. ¿Va a seguir trabajando con ese sistema o también piensa privatizarlo? El de la estación no, no, de... eso lo va a manejar la municipalidad por la página web, sacando uh -huh. una aplicación y un abono mensual cada capitalino. Bien. Vamos a sacar los trapitos de la calle, vamos a hacer convenio con los la lavaderos vigentes, los más importantes, los que estén normatizados, uh -huh. o bien vamos a crear algún lavadero municipal para que los capitalinos puedan lavar su auto dos veces al mes en forma gratuita si están al día en los impuestos. Y a los chicos que trabajen ahí los vamos a normatizar, los vamos a educar, los vamos a incluir socialmente, los vamos a ayudar a que sigan sus estudios en algunos casos. Eh, el, gran, el gran desafío mío es que todos los capitalinos tengamos río poroteo. Bien. Desde Muy el árbol hasta sí. el patio que tienen atrás. Uh -huh. Así que la idea es desarrollar con créditos en el BIT este, de garantía de la municipalidad para esto y que le simplifique la el consumo del agua a la gente y de esta manera factibilizar el tema. ¿no? Uh -huh. Vamos a sacar todos los animales del microcentro y macrocentro, lo vamos a trabajar en conjunto con, con lo que ya existe, que es la, un terreno en las afueras de San Juan, donde es un hogar de perros y gatos. Uh -huh. Vamos a crear un cementerio para esto, para que esos animales tengan una vida placentera y no provoquen, como pasa hoy por ahí, algún accidente sí. y demás. La idea también es colocar distintos tipos de DEA, que uh -huh. son los cardio cardiodesfibriladores, Sí. Este, ...en lugares específicos... ...y vamos a tener en cuenta cuando hay algún evento capitalino... ...de la misma manera. Uh -huh. Usted le iba a consultar, usted que eh, es, trabaja en el, en el ámbito de la salud... ...¿cómo el, desde el municipio también se puede contribuir... ...a, a tener un, una mejor salud, digamos, de los vecinos? Mire, la mejor salud... El, ...la municipalidad tiene un centro médico... ...en definitiva uh -huh. que es municipal... ...que oficia como banco de sangre... ...y hay 40 profesionales... ...y la verdad que trabaja muy poco... Y cumple muy pocas funciones. Y lo digo abiertamente porque es así. La municipalidad no puede garantizar el, el sistema de salud. Para eso está el Estado Provincial y a tres cuadras tenemos el hospital. Tema aparte que no puede la gente esperar 12 horas para tener un turno en el hospital. Sí, es exacto. un tema que hay que arreglarlo. Y que espero la doctora, venerando, lo arregle en el futuro. Creo en ella y es mi amiga y sé que fervientemente lo, lo trata de solucionar. Uh -huh. Pero tiene que hacer más esfuerzo. Ella y la primera línea de salud pública. Eh, dicho esto, yo voy a valorar el Centro Médico Municipal, cuáles son las funciones exactas y si no es compatible con una función que sea idónea y que llegue a la población con las características que por lo menos yo quiero, vamos a involucrarlo solamente en el control de ausentismo de los empleados y básicamente también eh, en el tema de auditoría de la RT de los empleados municipales. Uh -huh. Y el resto del banco de sangre lo, seguramente lo vamos a cerrar o terciarizar con otra repartición provincial. Uh -huh. Mi idea también es, y esto es una idea muy clara que tengo, es llevar, eh, el de, descentralizar el Consejo Deliberante, uh -huh. que una vez al mes en los cuatro distritos capitalinos, en uniones vecinales, a las cuales vamos a pedir a ver si están en forma, normatizadas y reglamentadas, que, con, que ahí se reúnan y que tengan su reunión y que escuchen a los vecinos, los problemas, sí. en la periferia, que los conozca la gente, porque no solamente el intendente lo tiene que conocer, somos un equipo y tienen que conocerlo a todos, sea de mi partido, sea de otro partido, uh -huh. decirle que no sea que me, si me voy a ganar, cá, votenme bien y mucho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque necesito consenso para todo esto, no puedo salir a negociar con estos nenes que van a quedar de la casta, y entonces va a ser un problema, me van, no me van a dar quórum, una vez, dos veces, la tercera vez la carta orgánica lo dice perfectamente lo voy a traer con la fuerza pública, no tengo problema uh -huh. pero básicamente esas son la, las ideas claras, hay otro par de ideas que son importantes ¿no? sí. eh, yo voy a terminar de decir lo siguiente, mire, hay mil personas aproximadamente en la municipalidad que son cargos politico, políticos son ñoquis, que cobran entre mil a mil pesos, los voy a echar a todos uh -huh. el primer día que llegue se los digo para que no me voten. No va a haber ningún familiar mío, directo o indirecto, en la municipalidad. Y a mis amigos que por ahí me paran y me dicen, mirá, si ganó la intendencia. No, no, no, esperen de mí nada. Yo soy intendente para todos. Austero, transparente y obviamente con un plan desarrollado. Yo no voy a hacer favores a nadie. Está la página, se acabaron los amiguismos, se acabaron los negociados. Todo va a ser transparentado, todo va a ser austero. Bien. Ese es uno de los principales ejes. Por de, supuesto, es el subvención. eje fundamental. miren yo en esto uh -huh. quiero ser claro. Yo no soy de los que anda caminando este y que la gente en San Juan es tan amable, tan buena gente. este Porque el sanjuanino lo hace pasar a la casa y a los tres días se pregunta ¿por qué lo hice entrar a mi casa? Este tipo, de amable que es, de bueno que entonces cuando van el resto de los candidatos a golpearle la espalda un poquito, a ver si lo votan y todo lo demás, o prometerle con un cuaderno, Gioja, ve, le voy a dar una casita, voteme. Uh -huh. Eso es una lacra, mire, terrible la política que hay que abandonar. A mí caminatas no me van a ver, ni tampoco, insisto, no me van a ver las pantallas, no me han visto hasta acá. Lo único que hago es manejarme como se lo acabo de decir con los medios. Uh -huh. Yo pretendo ser un, un intendente de, de, de la gente, uh -huh. ¿me explico? Sí. Este, y estoy seguro que le voy a ganar en el 14 de mayo todos juntos, porque es el único que le ha venido a contar a usted, por ejemplo, a propuestas le he dado 18 propuestas desde que presenté uh -huh. acá Sí, ahí eh, usted ve que no, no hay otros candidatos que propongan digamos, que, o que por allí eh, traigan la idea de, de sentarse a debatir ideas, debatir propuestas Pero yo le, yo le pregunto algo, mire uh -huh. yo en la municipalidad voy a sacar gente pero voy a incorporar jóvenes en áreas técnicas y especialistas en urbanismo, en ecología. Vamos a caminar hacia una municipalidad de 20 años, pero una municipalidad del primer mundo. Yo voy a promover, si cierro las cuatro avenidas, voy a promover la caminata, el uso de movilidades eléctricas, las bicicletas que usted pone la tarjetita, cobra un canon. Si uh -huh. está al día en la municipalidad, llévesela, tráigala, si la rompe la paga, pero es así. Y tránsito eléctricos para que en forma gratuita lleven a cualquier sanjuanino al microciento a trabajar y después vuelvan y vayan caminando una cuadra donde tengan o dos cuadros o tres cuadros donde tengan el auto. Eso es caminar hacia el futuro. Uh -huh. Voy a terminar con la peatonal, ¿eh? Le aclaro, vamos a sacar los árboles que quedan en la calle Tucumán entre Ignacio y la Rosa y, y la Prida. Lo voy a sacar y voy a poner los mismos árboles, voy a seguir la, la obra que hizo Aranda en su momento, porque esos árboles son bellísimos. Y creo que crecen rápido, pero hay que terminar con eso. Uh -huh. Voy a trabajar con el Centro de Empleo de Comercio, le decía, porque le voy a bajar ¿Sí? la tasa municipal. Yo quiero que hagan de la peatonal lo mejor. Vamos a hacer un convenio con... Tengo un desarrollo cultural importante uh -huh. en la municipalidad. Voy a hacer un convenio con la Escuela de Arte. Sí. Vamos a pagarle todo lo que signifiquen a esos chicos estudiar. Y esos chicos quiero que pinten la historia de San Juan en todas las paredes libres que haya. Cordones uh -huh. o, o paredes. Al mismo tiempo voy a preservar todos los hitos históricos de cultura sanjuanina que ya existen. Sí. Casa de Sarmiento, por ejemplo, Celda de San Martín. Pero hay casonas que son históricas y que deben tener básicamente un, un cuidado especial, quizás lo decretemos patrimonio municipal uh -huh. y de esta manera poder eh, trabajar. Eso por no robarle tanto tiempo porque no sé cuánto tiempo más tengo, <risa> sí, vale, ya, pero ya tenemos pero que pero ir lo quiero decir, doctor. Pero, por ejemplo, el, el, la limpieza en el en el microcentro, que es un tema porque eh, no solo es la gente que vive en Capital, o sea, todos llegamos en algún momento al microcentro para tomar otro colectivo, para hacer un trámite para ¿cómo, cómo le gustaría manejarla? Primero, eh, la empresa que vamos a tratar, de, las empresas van a tener que ofertar contenedores de características mucho mayores a las que hoy están las basuras se rebalsan hoy vienen los camiones de la municipalidad cielo abierto o el cane, es un desastre así, sí. una, una contaminación total aparte hay muchos comercios que también tienen que ser asociados pero vamos a traer los contenedores que le decía separando la basura, educándonos uh -huh. y aparte contenedores pero aparte voy a hacer contravenciones uh -huh. y las vamos a controlar por cámara y con una, con una guardia de seguridad municipal el que tira el cigarrillo, el chicle, el papel vamos a pesarlo y vamos a multarlo, no tenés plata para pagarlo, 5, 10, 20 lucas, no te calientes, vení, laburá en la municipalidad tres días. Uh -huh. Y también vamos a colaborar en el tema del control del casco, ¿no? De los sí. motociclistas. Entonces la multa va a ser un casco, el valor de un casco y se lo vamos a dar en la municipalidad para que crea que la municipalidad no se queda con la guita. No, no, vení, te vamos a comprar un casco y tenés que hacer obligatoriamente un curso de tres horas. Muy es bien. cortito el tema, vamos Exacto. a educarnos... En la medida que tengamos el altruismo de por medio, la ecología de por medio, yo en realidad soy corredor de carrera de aventura, triatronista, uh -huh. maratonista, yo voy por la montaña y agarro el papelito, me caliento mal cuando veo un papelito, uh -huh. pero colaboro desde ese punto de vista, yo creo que hacia eso tenemos que mirar. Y también queremos incorporar los drones. Uh -huh. Los drones, usted Porque sabe funciona. que hay países en el mundo, que llevan el cardio defibrilador en menos de 30 segundos, aproximadamente 2 kilómetros. Uh -huh. Entonces vamos a tratar de implementar algún sistema parecido, teniendo en cuenta que no hay legislación, pero sí, mientras que el operador lo vea, está bárbaro. Y también lo, tiene seguridad el dron, porque en definitiva si hay alguna falla de internet y demás, tiene un plan de aterrizaje ya especificado en una zona donde no corre peligro. Uh -huh. Le digo esto a la gente porque hay gente que han sufrido desmayos, colapsos, paros. Entonces si no te acercó el día y, y alguien informa a un número que vamos a brindar, el DEA puede llegar en menos de 15 segundos y aparte va a haber una cámara incorporada al dron donde le va a dar especificaciones al operador circunstancial sí, que tenga. Claro. El DEA se maneja prácticamente solo siguiendo sí, las sí. pautas. Así que eh, como hay una campaña contra la muerte súbita, eso es importante, que lo sepan. Y yo básicamente voy a ser un intendente de la calle. Bien. Me voy a poner el equipo de correr como siempre hago a las 8 de la mañana y voy a uh -huh. ver si están haciendo las cosas, bueno, <risa> les voy a caer <risa> sorpresa, ese es el tipo de intendente que quiero, yo tengo el uh -huh. tiempo, a mí San Juan me trató muy bien, le quiero dar mira, a mí le quiero dar un poquito así de lo mucho que me ha dado San Juan a mí, este, realmente estoy mis tres hijos vienen acá, este mis dos ex esposas las cuales son amigas de la vida y que adoro y las quiero y las amo profundamente, este, hemos conformado una familia dentro de lo que es el marco sanjuanino de otra gran familia pese uh -huh. a los quilombos que por ahí tenemos pero este, le quiero devolver un poco de lo mucho que me ha dado a mí en todos los sentidos y me ha dado mucho porque este, la satisfacción te decía de, de ver gente en todos lados y que, y que te ubiquen y que, te, y que recuerden alguna anécdota médica o del deporte o social es, es lindo yo soy el mismo siempre ¿no? Bien. yo con la política tiene un problema conmigo Ana. ¿Cuál, doctor? yo no soy político yo voy a ejercer un cargo público a través de una compulsa política, está Bien. claro. Pero yo no soy política, no lo voy a hacer nunca. Para mí los políticos que tenemos son de cuarta, en su gran mayoría. Son corruptos en su gran mayoría y lo único que han hecho es enriquecerse ellos y a la gente la han empobrecido. Y si no, nos tendríamos la situación que hoy tenemos en el país. Yo voy a colaborar con Javier Milei como presidente para cambiar esto. Voy a colaborar en ese mismo sentido de liberalismo aplicado al 100%, de igualdad de condiciones y fundamentalmente una transitar por un por un parangón que signifique ni más ni menos el bienestar de todos, no de algunos. Nosotros tiene que ser un privilegio, la política antes era gratuita. Gratuita era. O sea, un senador, un diputado de 70 años tenía que clasificar en su rol y en su estatus para ser un, un diputado, un senador. No digo volver a eso, pero sí volver y te equiparar las cosas. No pueden ganar tanto y la gente está con mucho hambre. Así bueno. que te agradezco mucho. Ana. No, Fui doctor, por favor, ha sido un gusto escucharlo y sus propuestas también muy interesantes. Bueno, ¿no? gracias. Le agradecemos muchísimo la Gracias la a usted, gracias a la dinámica. audiencia y espero que me voten. Muy bien, gracias. bueno, éxitos de cara al canal. Bueno, muchas de gracias, muchas gracias. Bien, continuamos nosotros con Dinámica, Raúl. Bueno, efectivamente, vamos ahora a ir a una pausa y luego seguimos con más información en, en Dinámica por Sonda TV. Ya volvemos.